Remolacha, nueve propiedades de un alimento imprescindible para mantener tu salud. Podemos encontrar remolacha en diferentes variedades, entre las que destacan la remolacha blanca y la remolacha roja, si bien ambas son consumidas, de las cuales aprovechamos tanto la raíz como las hojas, la remolacha roja es la que encontramos normalmente para consumo cotidiano y la blanca suele ir destinada a la producción de azúcar o alimentación de ganado. En tiempos remotos ya se consumía remocha, aunque es a partir del siglo XIX cuando empezó a destinarse más en exclusiva para la industria azucarera y en la extracción de alcohol. Propiedad 1 Alimento contra el Cáncer Una de las primeras virtudes que encontrarás al buscar en qué puede ayudarte el consumo de rebolacha estará relacionada con el objetivo de anticanceroso. Por favor, seamos siempre prudentes con este tipo de afirmaciones y leamos con mentalidad abierta y criterio. Estamos ante un alimento con excepcionales propiedades, pero no mágico la virtud de hacer milagro no la tiene. El atribuir este poder casi milagroso viene gracias a su gran riqueza en flavonoides, principalmente por la betaina, el pimiento rojo tan característico de la remolacha. Hay estudios que dicen que su consumo nieve y previene la aparición de tumores. Lo cierto es que es un alimento muy beneficioso para nuestro organismo, y un potente antioxidante, y el llevar una dieta rica y abundante en frutas y verduras, si sí está demostrado que es favorable ante la enfermedad y en el retraso o aparición de la mima. Los antioxidantes son los encargados de eliminar los radicales libres del organismo, los neutralizan y de este modo evitan que hagan daño en órganos como riñones, hígado, corazón. Así que lejos, de pócimas minerosas, seamos conscientes de la importancia diaria de la nutrición a la hora de prevenir. Propiedad 2 La remolacha como fuente de hierro Aquí los datos son precisos y es que por cada 100 gramos de remolacha, encontramos 0.8 miligramos de hierro, además de ser una fuente estupenda de vitamina C, lo que hace que la absorción del hierro aumente, siguiendo hay otros alimentos con el hierro, su riqueza en ácido fólico la convierte en el alimento por excelencia para tratar estos déficits. Esto hace de la remolacha la aliada perfecta en casos de anemia gracias a su gran cantidad de folatos, ácido fólico, vitamina B9, vitamina que solo se encuentra en los vegetales y que es fundamental a la hora de producir glóbulos rojos. Cuando tenemos déficit de glóbulos rojos estamos ante una anemia megaloblástica. Como consejo a la hora de sintetizar mejor el hierro es recomendable. Mezclar este alimento con otro que contenga vitamina C para así aumentar la biodisponibilidad del hierro, por ejemplo, añadiendo unas gotas de zumo de limón a la remolacha u otro alimento rico en hierro. Por lo contrario, y aunque suene contradictorio, no se recomienda su consumo junto al de otros alimentos ricos en hierro, en casos caso de anemia. Puesto que los unos a los otros se robarían minerales y harían efecto contrario, lo recomendable es consumirla junto a alimentos ricos en calcio para evitar así estos efectos indeseados. También interesante es su consumo en mujeres con menstruaciones abundantes durante el embarazo o en recién paridas donde el aporte de hierro es aún más necesario. Propiedad 3 remolacha como fuente de la terna juventud. Gracias a su elevado contenido en ácido bólico, B9, vitamina estupenda para mantener a raya la buena salud de uñas, piel y cabello con efectos rejuvenecedores, haciendo así que estos luzcan sanos y fuertes. Además, se le atribuyen propiedades antidepresivas. ¿Te vas animando a probar la verdad? Propiedad 4. Remolacha a la hora de mantener el corazón sano y joven Una vez más, el ácido fólico es el encargado de nutrir nuestro corazón gracias a la remolacha sus efectos antioxidantes. alimento cardio saludables, rico en fibra, antioxidantes, potasio, vitaminas del grupo B. Número B12. Ojo. Nos beneficia a la hora de disminuir el colesterol. Reduce la hipertensión y no limpia las arterias, reduciendo la posibilidad de accidentes cardiovasculares como infartos o hitos. Propiedad 5. Manteniendo a raya el estreñimiento. La gran cantidad de fibra de la arbolacha hace que a la hora de vaciar el intestino sea de gran utilidad ante problemas de estreñimiento y en su prevención. La remolacha es muy digestiva y además posee efectos probióticos, lo que ayuda a mejorar la flora intestinal, por lo que estamos también ante un alimento muy digestivo, recomendado incluso en casos de enfermedad intestinal, como colon irritable, colitis ulcerosa o enfermedad del colon. Propiedad 6. Para el buen funcionamiento del hígado. Como bien hemos indicado, estamos ante un alimento rico en antioxidantes, justo lo que necesita nuestro hígado para desintoxicarse, depurarse y mantenerse sano. La remolacha, gracias a sus efectos depurativos, se hace esencial en dietas para enfermos de hígado brazo, cirrosis o hepatitis. No nos extraña encontrar nuestra orina teñida de color rojo o rosáceo tras su consumo. Tranquilo, es normal. Su potente pimentación va más allá. Propiedad 7. ¿Adelgazar? Pues también. La remolacha nos ha botado muy pocas calorías, aproximadamente unas 43 kcal por cada 100 gramos. Estas calorías poseen mayoritariamente de hidratos de carbono, pero al tratarse de un alimento rico en fibra, estos se absorben lentamente. Y por el azúcar no nos preocupemos, pues lo que como ya hemos indicado más arriba, la variedad usada para la industria azucarera es la remolacha blanca y no la roja, que es la que estamos tratando. El contenido de azúcar es una remolacha roja es similar al de media manzana, para hacernos una idea. Propiedad 8 Como muestra de energía, rica en hidratos de carbono estamos ante un alimento energético con calorías fácilmente asimilables, así que como además, puntualizamos con anterioridad un genial aliado en las dietas de adelgazamiento, propiedad 9, deportistas, esto interesa. Y es que a diversos estudios han demostrado que existe una gran cantidad de beneficios a la hora de consumir remolacha en el rendimiento de deportistas de élite. De ahí que muchos de ellos se aprovechen de las propiedades para la salud que les ofrece la remolacha a la hora de aumentar su rendimiento físico en deportes de resistencia. La clave de este aumento de la resistencia que ofrece la remolacha los deportistas estallan el óxido nítrico, importante, paso dilatador, capaz de aumentar el flujo sanguíneo a nivel muscular y así favorecer el oxígeno en los músculos. Contraindicaciones Por lo general no se han descrito alteraciones ocasionadas tras el consumo de remolacha, si bien deberán tener precaución. En su consumo, personas con estómagos delicados ya que puede generar gases y o acidez debido a su gran contenido de oxalatos, siendo irritante en estos casos sí para el sistema digestivo. Por este mismo motivo, las personas con tendencia o diagnosticadas de cistitis, piedra en riñones, cólicos, nefríticos o enfermedades renales, tampoco deberán usar de su consumo limitando el mismo, Pese a que pudiera aparecer lo contrario, la remolacha es un alimento saludable para enfermos de diabetes, siempre consumida en proporciones normales. Curiosidades de la remolacha ¿Sabías que el tan de moda pastel red velvet tiene como ingrediente principal la remolacha o que la más famosa y tradicional sopa de Rusia se llama borscht, que traducido al loveno antiguo significa remolacha. Curiosa verdad, la remolacha no deja de sorprendernos. Usado también como colorante natural, el extracto de remolacha o E162 es un pimiento extraído de forma natural mediante la cocción de la remolacha y su posterior secado dando lugar a diferentes formas de tonalidad que van desde el rosado más sutil al rosa más intenso, pasando por la gama de morados. Este mismo pigmento es habitualmente empleado en cosmética en la elaboración de maquillajes, coloretes, pintalabios y tintes. El pimiento de remolacha también es un ingrediente fundamental en La industria alimentaria para dar color a alimentos con sabor a fresa, pastelería, yogures, lácteos, aperitivos y fritos y a la hora de dar color a embutidos y carnes en general.